Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de Negocios, Cannabis y Política. El día de hoy faltan 39 días, solo 39 días para que dé comienzo esta Expo With World México en León, Guanajuato, en el Poliforum. Así es de que estén atentos porque todas estos días vamos a estar dando sorpresas, vamos a estar dando regalos, vamos a estar invitando gente para todos los que quieran asistir. Aquí van a poder pues conseguir todas esas entradas, conseguir esos boletos. También si quieren un stand, si forman parte de la industria de la marihuana en México, si forman parte de esta nueva industria legal, pues prepárense porque este eh, 3 y 4 de junio en el Poliforum de León, Guanajuato, pues va a estar eh, la Expo Weed World México. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, pues, polémico, ¿no? De, de nuestro actual presidente y del expresidente eh, Vicente Fox. Entonces, hay por ahí una guerra que se están declarando, hay una guerra que están, eh, pues, haciendo muy evidentes sus intereses y hoy vamos a leer alguna nota del financiero que realmente son ellos los que nos traen esta información acerca de lo que está pasando realmente con AMLO, Fox y la marihuana, y realmente en una de las mañaneras pasadas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, dice, ¿qué le está pasando a Vicente Fox? Así lo dijo eh, el presidente AMLO, dice, el expresidente publicó este martes una serie de declaraciones contra Andrés Manuel López Obrador, a quien lo llamó el gran mentiroso de las mañaneras. Fox respondió así a la afirmación de López Obrador de que supuestamente... Empresas relacionadas con su familia recibieron permisos para la comercialización de productos derivados de la cannabis el sexenio anterior. Cinco días antes de terminar el gobierno de Peña Nieto, Cofrepris dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana, la mayoría con empresas vinculadas a la familia de Fox. Se está haciendo una investigación, dijo en su conferencia pues, pasada el presidente, y pues Fox... No se quedó callado, recuerden pues para los que no tienen un contexto de quién es Vicente Fox, pues Vicente Fox es un expresidente de aquí de México y escribió, dice, López, eres el gran mentiroso de las mañaneras, te reto a presentar las pruebas o a callarte el hocico. wow O sea, a esas declaraciones eh, llegaron el presidente y el expresidente por vía Twitter y dice, eres un pinocho nariz larga y mentiroso. Eh, revisa Cofepris, es tu propia información, agregó Fox y sus regrosos relacionados con la marihuana. El exmandatario tiene tiendas de productos derivados de la cannabis, nosotros pues ya las hemos eh, observado a lo largo del país, de hecho pues ya he visitado algunas que están aquí en mi ciudad, y pues cuyas franquicias pueden adquirirse a partir de los 800 mil pesos, dice aquí la nota del financiero de acuerdo con información en su página de internet, y por los requisitos, pues es, eh, pues ya sabes, la firma del contrato, pago del cargo de franquicia, solicitar los permisos en el ayuntamiento y salubridad, cumplir con la capacitación previa a la apertura. Con base en un análisis detallado, evaluamos aspectos demográficos del mercado meta de la zona donde se establecerá la franquicia, agrega el presidente el expresidente Vicente Fox, y eh, dice les comento, esto sigue aquí mismo en la nota del financiero, que adquirir capital social de la empresa Paradise, que se dedica al negocio de la marihuana. Soy formal, soy formalmente socio del expresidente, Robert Vicente Fox, y que el empresario Marcus Dantus, estoy emocionado, dijo el artista en junio del 2022. Fox ha sido un promotor del consumo sano, moderado y seguro de la marihuana, e hizo un llamado a padres y madres de familia a que sus hijos adquieran los productos en sus tiendas en lugar de comprar al crimen organizado. Al igual protegen su salud con productos legales y certificados, escribió Fox en Twitter en octubre pasado. Entonces, ya aquí ya vemos a dos personajes muy importantes del de mercado más grande de la marihuana, que es México a nivel mundial. Un té, un tecito aquí de Grupo Canamich, miren. Qué rico. Con hemp. Ahorita le sigo, ¿eh? Gracias a nuestros amigos de Sense O que nos mandaron esta taza Que son nuestros distribuidores oficiales ahí en León, Guanajuato Hablando de Fox <ríe> Guanajuato, miren qué bonita taza Monta la cámara? Acá está la cámara Pero bueno, eh, ya vemos que tenemos a estos dos ex, eh, Perdón, a la presidenta actual, expresidente Pues en primer lugar, yo las tiendas que visité no, En ninguna venden marihuana y ninguna tiene ningún nadie tiene ningún permiso para la comercialización de marihuana en México. Pues nadie tiene un permiso como tal. Y si sí, pues, escríbalo acá abajo en los comentarios. Dime, Pablo, ¿estás equivocado? Esta empresa o esta persona sí tiene un permiso. Para comercialización. ¿Va? Entonces, eh, realmente... Ya vienen las elecciones aquí a nivel federal... Y yo creo que este sexenio, pues no va a salir esta ley, ¿sí? Eh, ya um, van desde 2018 que dijeron que cuando entraran a, a, al poder, eh, el nuevo partido que llegó aquí a México, pues iba a darle un impulso a la legislación, pero pues en la práctica hemos visto que no es cierto, que no ha habido ningún interés legítimo en legislar la cannabis. No sabemos si es... Por temor, no sabemos si es por ignorancia, no sabemos cuáles son los motivos o de verdad porque no les importe el tema de la marihuana en México a nuestros legisladores. Eh, lo que sí sabemos es que no se ha logrado nada o no se ha logrado mucho. Eh, más bien muchas empresas han estado haciendo pues, sus esfuerzos aislados. Ya vemos a muchas asociaciones civiles, a muchas cooperativas, a muchas también consultoras, a muchas... Eh, organizaciones que están surgiendo alrededor del cannabis y y pues ya es muy grande, ¿no? Como para que no esté en la agenda, pero ya al ver que el presidente lo saca en su mañanera y que se va contra eh, su rival, de algún modo, por decirlo así, porque aquí ellos se consideran que eh, liberales y conservadores, entonces pues ya para que el, el expresidente Fox y el presidente actual pues estén ya sobre el tema, pues puede dar alguna esperanza de que se vaya a legislar pronto algo, pero como yo veo, puedo estar equivocado, si estoy equivocado dime acá en los comentarios, con mucho gusto, dime Pablo, equivocado por esto, esto y esto? Pero lo que yo veo es que en este sexenio pues no se va a terminar esta legislación, va a continuar así dando largas porque ya saben cada octubre que llegaba decía no, este año sí se va a legislar. Eh, desde 2018, 2019, no, ya en octubre, ¿no? 2020, igual. No se agarra la pandemia y se queda como en la congeladora, y ya viene la época electoral para el próximo año en México. Entonces, pues lo más seguro es que todos sus esfuerzos, su dinero, su energía, su todo de, su, de, de, de, pues de los legisladores, lamentablemente, pues se va a ir hacia la campaña del 2024, y no creo a reserva de que alguien me, me responda acá en un mensaje y me digas has equivocado, Pablo? No creo que se vaya a legislar en este periodo. Entonces, eh, pues lamentable, ¿no? Lamentable que no se vaya a legislar. Eso es mi diagnóstico. Puede ser que yo esté equivocado, pero pues no se ve nadie de ningún modo serio a salir a esto. Nada más se ve una pelea pues prácticamente mediática entre el presidente que dice que ya hay eh, permisos a mí me gustaría pues, que el presidente o alguien pues, no, no, nos enseñara ¿no? esos permisos que ya existen para comercializar marihuana. No, no los conozco, no los conocemos, señor presidente, o Cofepris no nos ha dicho cuáles. Mejor tómense un tecito un de canamich. Ahí está, bien. Para que se relajen. Es una taza mágica, esas crechas de la agüita caliente van cambiando, y se aparece el, el logo de Canamich y grupo Canamich. Pues eso es una esperanza, ¿no? De que ya si dos personajes tan grandes en la política de México y qué tan grandes como un expresidente y un presidente y el presidente actual, perdón, pues se está poniendo interesante, ¿no? Ya para que le hayan entrado a los trancazos, ya para que estén ahí usando el ring. Universal o global llamado Twitter, que ya estén ahí dándose con todo el, el expresidente Fox y el presidente actual AMLO. Entonces, pues esta es la historia de AMLO, Fox y la marihuana. Vamos a leer, a ver, creo que hay, por aquí hay un mensajito. A todos los que llegaron hasta esta parte del video, ya saben, acá abajo hay un mensaje que siempre dice, eh, durante esta transmisión puedes colaborar. Con mi página, enviando estrellas, un regalo digital que me ayuda a ganar dinero. Dejen su like por acá, todos los que van llegando, ya saben que nos ayuda muchísimo. Si pueden dejar estrellitas, láncenos un comentario con estrellitas. Ya saben que son los que se ponen en primer lugar. Eh, dice... Saludos Manzanillo Colima, saludos a Manzanillo Colima. Y pues atentos, ¿eh? porque ya el próximo 3 y 4 de junio se viene la Expo With World México en León, Guanajuato, donde pues va a haber conferencias, talleres, pláticas, va a haber exposición, va a haber eh, conferencias magistrales, eh, va a haber muchas capacitaciones, va a haber stands, va a haber área gastronómica, entonces va a ser algo maravilloso, va a ser un, un evento en México, pues no el típico evento para el mercado recreativo, ¿no? sino ya más un evento enfocado hacia la industria, a, hacia los empresarios, hacia la familia, eh, porque ya, y, y no estoy en contra ¿no? de que se hagan los eventos de, del tema lúdico, al contrario, que bueno, que sigan saliendo cada vez más, pero eso es algo que les iba a decir, ¿no? y hay un montón de expo, que están para el tema lúdico, ya hay un montón de eh, expos, copas canábicas, en fin, hay un gran número de plataformas o lugares en los que ya se está exponiendo completamente el tema de todos los que les importan los derechos sobre el consumo responsable, sobre, um, pues hay muchas plataformas, ¿no? ya hasta hay un permiso en Cofepris para que ustedes puedan consumir marihuana de forma legal en México, solamente tienen que ir ahí a la cofeprisa y tramitarlo. Ah, así es de que esta feria pues va a ser un poco distinta, no va a haber área por ejemplo para fumar, ni para vaporizar, ni nada por el estilo, no va a ser la típica Expo 420, ya hay empresas muy grandes involucradas en el tema, va a ser más hacia lo industrial, más hacia buscar nuevas alternativas, no nada más quedarnos en la parte recreativa, así es de que pues este, nuevo, este próximo 3 y 4 de junio, allí en León, Guanajuato, va a estar espectacular. También si quieren ser distribuidores ¿eh? del té, este que me estoy tomando. ante la cámara? Ahí está. Si quieren ser distribuidores de este té, está súper genial. Les voy a dejar, les doy un traguito aquí. Ah, riquísimo, riquísimo. Y cuénteme, ¿de, ¿de dónde nos están viendo aquí en... En Facebook, por ejemplo, donde nos están viendo las personas que nos están observando en este momento. Recuerden que ya todos los días, faltan 39 días para la Expo y todos los días vamos a estar transmitiendo en vivo. Ayer tuvimos un tema. Este que ya no me acuerdo cuál fue. Y hoy tuvimos este tema de Fox, AMLO y la marihuana. Todo lo que se viene aquí en el ring electoral que se va a dar en México en el año 2024. Así es de que pues hay que estar atentos. Pues bueno, sin más, les mando un fuerte abrazo. Estoy en pie del orden. Por favor, compartan el video, dejen un like... Si nos están viendo de YouTube, por favor, suscríbanse, piquen a la campanita para que lleguen las notificaciones, porque todos los días voy a estar subiendo material muy importante que les puede ayudar para su emprendimiento. Todos los días estamos subiendo las mejores noticias más frescas. Así es de que si ya va llegando la medianoche, en el tiempo del Centro de México, si ya va llegando la medianoche, esténse atentos porque seguro va a llegarles una notificación. En Facebook, solo póngale a la página donde están viendo este, este like, póngale Seguir. En YouTube, ya saben, suscríbanse, eh, denle la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y cuando yo saque una noticia nueva, que es todos los días, o cuando yo saque un curso nuevo, pues a ustedes van a ser los primeros que les va a llegar la notificación. Así es de que dejen su like todos en Facebook, en donde nos estén viendo, en la plataforma que nos estén viendo. Les mando un fuerte abrazo, ya saben que estoy en pie al orden. Y es cuanto, mis estimados.